Google Meet consiste en un servicio de videoconferencia que es de la compañía de Google. Eh, es muy útil para que tanto las personas como las empresas se puedan reunir en llamadas de, de video y audio. Eh, Google Meet originalmente solo estaba disponible para clientes empresariales, pero hoy en día todos podemos usar de forma gratuita. Eh, el Google Meet está disponible en la web, se puede utilizar desde los navegadores de internet y también eh, se puede utilizar en los teléfonos y en las tabletas para sistemas operativos Android y iOS. Eh, Google Meet está diseñado principalmente como una forma de organizar reuniones de video. Sin embargo, se puede habilitar la cámara y el micrófono de forma independiente y de esta manera se puede utilizarlo para llamadas de audio si es que uno lo desea así se pueden crear llamadas para un determinado fin eh, invitar a estas llamadas a, a, a amigos y familiares eh, se pueden unir eh, escribiendo un código de la llamada o de la reunión o se puede enviarles un enlace en el que se presione ese enlace y con esto se ingresa a la llamada reunión. Para la utilización de, del Google Meet no se necesita tener instalado algún programa en el computador. Eh, lo, que, lo único que se necesita es que tanto el organizador y los, los asistentes o invitados del Google Meet eh, simplemente deben tener, deben estar usando un navegador web moderno. Con esto ya podemos o ya, o ya se puede hacer uso del Google Meet. Entre las características que podemos tener del Google Meet podemos citar, eh, bueno, hacemos la diferenciación del Google Meet eh, en dos tipos de cuentas: las cuentas que son con planes gratuitas y las cuentas de pago. Entre las características de los planes gratuitos tenemos que eh, el Google Meet admite reuniones de hasta una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que toda reunión o llamada no puede exceder de una hora. Otra característica de los planes gratuitos es que se puede crear y unirse a tantas reuniones como se desee. No existe un límite para poder eh, reunirnos a, una, a, a las reuniones. Otra característica es que hasta 100 participantes pueden estar en una misma reunión. Como organizador de una reunión, se puede silenciar a otras personas, lo que puede hacer si las reuniones eh, alcanzan eh, un número grande de, de participantes, como hasta 100 participantes. Eh, también otra característica de los planes gratuitos es que el Google Meet permite filtrar cualquier ruido de fondo que no sea eh, la voz también tienen la función de subtítulos en vivo que subtitula automáticamente lo que va diciendo la, la gente y es bastante confiable y excelente para la accesibilidad y también otra característica es que eh, se puede compartir la pantalla con todos quien está presentando quien está hablando en el momento puede compartir su pantalla con todos los participantes de la reunión o llamada eh, puede ser una ventana específica o el escritorio completo o también puede funcionar en, en dispositivos móviles la, la presentación en, para los planes de pago tenemos las características eh, por ejemplo eh, solamente existen algunas funciones para la para, los, para la para los planes de pago para el tipo de cuenta que es planes de pagos eh, por ejemplo, y una que es la principal es que eh, se pueden, eh, el Google Meet permite hasta 30 horas de duración de una reunión. La llamada puede durar hasta 30 horas sin interrumpirse. También otra característica es que se pueden reunir en una llamada o reunión hasta 250 participantes. Aquí tenemos una gran diferencia con, el, con los planes eh, gratuitos, donde los planes gratuitos nos permiten hasta 100 participantes. En cambio, con un plan de pago ya pueden acceder 250 hasta 250 participantes en una reunión. Y también otra característica muy importante es que de los planes de pago es que las grabaciones de la llamadas o reuniones quedan guardadas en el Google Drive. Uno puede acceder al Google Drive y puede luego hacer uso de la grabación generada de una reunión o llamada del Google Meet. Y también una característica de las cuentas de pago es que se tiene soporte en línea de Google de Google Meet eh, 24 horas durante 7 días de la semana. Es un soporte que da la, la compañía Google. Y, bueno, en, para acceder, al, al plan de pago eh, generalmente se realiza por medio de una suscripción paga de nom que se llama eh, G Suite. Eh, en promedio eh, el pago es de 10 dólares por mes. Para la utilización del Google Meet, eh, tenemos que tener en cuenta que dentro del Google Meet eh, tenemos dos tipos de participantes: los, los organizadores, que son los que crean o generan eh, la charla o reunión o la llamada de Google Meet, y los asistentes o invitados, que son quienes reciben las llamadas, perdón, quienes reciben las, las invitaciones generadas por los organizadores y acceden a través de estas invitaciones los organizadores son quienes crean la llamada reunión y los invitados reciben la invitación y acceden a la llamada reunión como organizadores para generar una, una llamada o reunión tenemos dos opciones una es eh, bueno para hacer uso del google meet es necesario que tengamos abierta una cuenta de correo electrónico, que es Gmail, a partir de esa cuenta abierta podemos generar eh, la llamada o reunión o podemos acceder a una llamada o reunión. <coughs> ¿Cómo generamos una llamada o reunión como organizadores? Bueno, tenemos dos opciones. La primera es accediendo a través del navegador, eh, escribiendo la siguiente dirección. Meet.google.com Escribimos esto en el navegador y se despliega una pantalla, una pantalla inicial, dándonos unas informaciones y a partir de esta pantalla es que podemos generar eh, una reunión para el Google Meet. Aquí vamos a tener un botón que es nueva reunión. A partir de este botón, al presionar, tenemos tres opciones para generar una, una llamada o reunión, como organizadores, para generar como organizadores. La primera es crear una nueva reunión más tarde para. Esto es para programar una reunión que no se realizará en este mismo momento. Al presionar, aparece una pequeña ventana con información de la reunión, como por ejemplo el enlace de la reunión. Presionamos. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una pequeña ventana donde nos da una información de, de la reunión. Y lo más importante es aquí, este enlace que nos aparece aquí. Este es el enlace que se va a generar, el enlace de la reunión, donde eh, este es el enlace que los invitados van a presionar para acceder a la reunión posteriormente. Generalmente lo que se hace es, a partir de esta pequeña ventana, se presiona este icono que es para copiar la información uno presiona fíjense que dice enlace de reunión copiada entonces ese enlace se puede proporcionar a los invitados puede ser por correo electrónico puede ser por eh, a través del chat por ejemplo de, de whatsapp se les, se les puede enviar la, la, la invitación se les puede eh, colocar el enlace y luego eso los invitados presionan para acceder a, a la reunión otra manera de crear como organizadores a partir de este botón, la segunda opción, iniciar una reunión al instante. Se presiona. Esto hace que inmediatamente se abra la, la interfaz o la pantalla inicial del Google Meet de esta manera. Donde a la vez tenemos esta opción que es esta pequeña ventana donde nos brinda información de, de, del Google que estamos generando de la charla se tiene el enlace y se tiene un botón aquí para añadir botón añadir a alguien para empezar a <coughs> enviar la invitación a nuestros invitados o participantes cómo hacemos eso presionamos el botón y con eso nos habilita una pequeña ventana donde aquí donde dice introduce un nombre o correo electrónico lo que hacemos es ir introduciendo los correos electrónicos de nuestros distintos usuarios a quienes queremos hacer la invitación de nuestra charla por ejemplo eh, introducir uno presionamos añadir y con esto ya se carga. Queremos generar otro, vamos cargando, vamos colocando la dirección de correo electrónico. Una vez que colocamos toda la dirección de correo, tenemos esta opción que es enviar correo. Voy a colocar un correo real. <coughs> una vez que colocamos todos los correos presionamos este botón enviar correo con esto le llega la invitación al participante al invitado le llega el correo electrónico de esta manera llega la invitación miguel ángel fernández en este momento te acaba de invitar a una videollamada el invitado va a presionar Dentro de su correo va a presionar el mensaje y le va a aparecer esta pantalla. O sea, el mensaje se va a abrir de esta manera. ¿Dónde? ¿Qué tenemos en este mensaje? ¿Qué va a tener el invitado, el participante? ¿Qué va a tener? <coughs> Dos opciones. Una que es el, el, el enlace de la llamada, que puede presionar ahora o puede presionar en el momento en que arranque la reunión. Presiona de esta manera y le da a abrir. Entonces, con eso empieza a abrir en este caso abre la, la, la reunión pero aquí va a ser necesario que el organizador al presionar unirme ahora va a ser necesario que el organizador eh, presione el, el o sea le habilite al participante para que pueda acceder a la charla en cambio si es que el participante llega a presionar este botón unirme a la reunión cuando intente acceder al enlace ya no le va a pedir que el organizador le habilite sino que va a ingresar directamente a la reunión va a ingresar a la charla a través de la reunión va a abrir y aquí va a presionar unirme unirme ahora y con esto ya va a ingresar directamente esto si es que llegó a presionar unirme a la reunión. <coughs> Voy a salir de esto. La tercera opción que tenemos como organizadores para crear una reunión es a partir de programar en Google Calendar. Esto es útil para planear o programar una reunión en la aplicación Google Calendar, Calendario de Google. De, de google lo que hace es presionamos <coughs> podemos programar una reunión en cuanto podemos colocar eh, podemos generar un nombre para la reunión se puede programar la fecha y hora de la reunión podemos añadir invitados entre otras opciones por ejemplo podemos programar una reunión para, para el día de mañana reunión Colocamos un nombre, reunión inicial de la asignatura. Esto sería el nombre. Presionamos el botón unirme con Google Meet. Al presionar. De hecho, no es necesario ya presionar porque está seleccionado aquí. Aquí no aparece la dirección que va a tener la llamada, el enlace de la llamada. En este caso no es necesario. Entonces, continuamos. Aquí es donde vamos a fijar el, el horario de nuestra reunión. Entonces, sería el día de mañana, presionamos, sería 3 de junio, desde las, por decir, desde las 17 horas, 5 p.m. Hasta las... 19 horas, 7 p.m. Luego continuamos y aquí tenemos esta opción que dice añadir invitados. Invitados, entonces vamos colocando los distintos correos electrónicos aquí de nuestros invitados, de nuestros participantes. Una vez que vamos colocando todo, bueno, el primero, presionamos enter, con esto va quedando debajo la, la, la invitación, a quién va a llegar la invitación, vamos agregando uno por uno. Podemos también agregar una descripción de qué va a tratar la, la reunión. Podemos colocar, por ejemplo, reunión inicial de la asignatura. Entonces, es reunión inicial de la asignatura es nuestro nombre. Entonces, como, como, como descripción podemos colocar, eh, trataremos los siguientes temas de manera que los participantes ya sepan de qué se va a tratar la reunión del día de mañana todo esto vamos a presionar guardar y que se va a generar se va a generar un correo donde les va a llegar al participante le va a llegar información del nombre de cuándo va a ser la reunión le va a llegar también la descripción, también se puede adjuntar archivos a esta descripción. A todos los participantes que agregamos aquí le va a llegar esta invitación. Entonces, una vez que tenemos todo listo, presionamos guardar. Con esto se generó el evento, queda en mi calendario. Fíjense, aparece aquí que el día jueves mañana de 5 a 7 tendremos la reunión fijada. Voy a intentar añadir. Guardar. Entonces, ¿qué sucede? El, los participantes van a abrir el correo y de igual manera les va a aparecer una información como esta donde van a tener nuevamente eh, un, un botón donde pueden presionar unirme a la reunión y van a tener el enlace para poder presionar llegado el momento de la reunión que sería el día de mañana a partir de las 17 horas estas son las tres maneras que tenemos para poder generar eh, reuniones como organizadores ahora cómo participamos de una reunión o llamada como invitados. Tenemos dos opciones. Una es que en el navegador coloquemos la dirección meet.google.com. Observamos la pantalla inicial y vemos un espacio donde podemos introducir un código, que es aquí. Entonces... Toda reunión puede generar también un código, entonces una vez que nos facilitan la reunión, el código de la reunión, introducimos aquí y presionamos unirme. Con esto nos estamos, reuniendo a la, a, o nos estamos uniendo a esa reunión generada por un organizador y nosotros vamos a quedar como invitados o participantes de esa reunión. Otra manera y la manera más habitual es recibiendo el correo electrónico. A partir del correo electrónico, abrimos y vemos el mensaje. Observamos un mensaje de invitación del organizador de la reunión. Abrimos el mensaje y dentro observamos el enlace de la reunión. Podemos presionar y con eso accedemos a la reunión. Tenemos el botón de unirme a la reunión. Entonces, al presionar, recuerden, al presionar este botón, ya no es necesario que el organizador nos habilite el acceso a la reunión, sino que directamente ya podemos acceder a la reunión. Y cómo utilizamos ya el el Google Meet, la aplicación Google Meet. Bueno, al ingresar, ya sea como eh, organizador o como eh, invitado, tenemos eh, ciertas ciertas características o ciertos botones en común que podemos utilizar. ¿Y cuáles son estos? Bueno, como organizadores tenemos, por ejemplo, eh, el botón detalles de la reunión que es aquí se presiona y esto nos da información nada más de la de la reunión si sí, es que se llegó a adjuntar archivos en la invitación entonces esto va a aparecer aquí en la pestaña y la pestaña de detalles que nos brinda información de la generalmente de la dirección de la reunión esto por ejemplo podemos copiar la información y el enlace poder proveerle a otros invitados que no hayamos agregado a la invitación general tenemos también eh, tanto organizadores como invitados estos tres botones para qué se utilizan este primer botón de, de la izquierda es el micrófono lo que hace es habilitar y deshabilitar el micrófono del computador o de la notebook o de la tablet entonces en este mismo momento está activado cuando me indica que está desactivado yo al presionar y esto va a quedar en rojo con un va a quedar en rojo con un, con un tachado por ejemplo aquí tenemos el botón de la derecha que es el botón de la cámara ahora mismo me indica que está desactivado está en rojo y está tachado el, el icono de la cámara como activo nada más hago un clic y con esto ya se cambia el icono y se puede observar la cámara en este caso es para activar la cámara del computador o ya sea también del, de la notebook o de, de la tablet o del celular del participante y tenemos este botón del medio que es para salir de la llamada esto se presiona y con esto se sale de la reunión o llamada estos tres botones tienen tanto los organizadores como los invitados. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción. Levantar la mano. ¿Qué es lo que hace esto? Se utiliza para, al presionar, con esto se está indicando que uno quiere participar de la reunión imaginemos que se está realizando ahora mismo la, la reunión va transcurriendo la reunión está hablando un determinado participante y otro participante quiere hablar en ese mismo momento entonces qué hace presiona el, para levantar la mano con esto está indicando de que quiere eh, hablar entonces para qué esto para no activar el micrófono y hablar sobre quien esté hablando ahora mismo entonces con esto el organizador puede darse cuenta de que alguien levanta la mano entonces le cede la palabra a ese participante tenemos el botón activar sus títulos. en qué consiste este botón con, para activar los títulos en un determinado idioma presionamos al presionar fíjense que va apareciendo o sea, se va escribiendo todo lo que uno va diciendo por el micrófono. Al presionar tenemos las opciones, aquí podemos cambiar el, el idioma, se puede elegir, inicialmente tenemos el inglés, fíjense, pero esto se puede cambiar en otros idiomas desde esta configuración de más opciones. También lo podemos cambiar al, al activarlo inicialmente. Presionamos sobre el idioma inicial y con esto nos aparece una ventana donde podemos elegir otros idiomas. Español, alemán, portugués. Seleccionamos español y le damos a aplicar. Entonces, todo lo que vaya diciendo tiene que estar apareciendo aquí en subtítulos. ¿Qué más tenemos? Voy a desactivar el subtítulo. Desactivamos, presionamos desactivar subtítulos. ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, aquí arriba este icono de mostrar a todos en qué consiste este icono. Lo que hace es poder visualizar todos. Al presionar, podemos visualizar todos quienes están conectados ahora mismo dentro de nuestra llamada. Entonces, de esta manera podemos ver todos los participantes de, de la llamada en la que estamos tenemos la opción aquí para cerrar luego la segunda opción chatear con todos presionamos eh, nos, qué nos permite nos muestra una pantalla de chat propia del google meet es una aplicación dentro de la aplicación del google meet eh, donde podemos introducir texto y vemos el espacio donde van apareciendo los textos que se pueden ir escribiendo es un chat que se puede utilizar entre todos los participantes de la llamada en el momento entonces aquí tenemos el espacio envía un mensaje a todos escribimos un mensaje y presionamos enter entonces nos indica quién escribe ese mensaje si juan pérez escribe el mensaje entonces va a aparecer su nombre y va a aparecer su mensaje también aparece la hora en que se va escribiendo el mensaje cerramos tenemos este botón que es actividades lo que nos permite es eh, abrir un, una ventana donde podemos agregar actividades dos tipos de actividades por ejemplo una de ellas es utilizar la pizarra en línea presionamos y nos indica para utilizar la pizarra ya sea por ejemplo para realizar alguna actividad eh, en línea entre entre todos los participantes de, de la charla se genera una nueva ventana en este caso esto es una eh, una pizarra virtual en donde todos se pueden comunicar donde donde todos pueden acceder y pueden eh, realizar actividades sobre una misma eh, pizarra tenemos eh, la hora que se va observando En este caso, eh, al presionar mostrar a todos, podemos ver que inicialmente están todos silenciados, ¿verdad? Y somos nosotros los organizadores que, están, que estamos habilitados. En el caso de que resulte que como organizadores eh, estamos hablando y resulta que hay participantes que tienen activados su, sus micrófonos presionando directamente este botón, todos silenciados con esto le le estaríamos le estamos eh, deshabilitando el micrófono a todas aquellas personas que tengan activado el micrófono. Añadir personas, si es que queremos añadir a otros participantes que no hayamos añadido, entonces nos habilita nuevamente la ventana y vamos introduciendo el correo electrónico aquí. Introduce un nombre o un correo electrónico y luego le damos invitar. Le damos enviar el correo. Entonces, a partir de ahí, les llega el correo y pueden acceder a la charla que estamos realizando en este momento. <coughs> tenemos el botón, en este momento, tenemos activado el botón Estás presentando ahora. Este botón. Eh, botón presentar ahora presionamos y nos aparecen tres opciones para qué nosotros podemos presentar nuestra pantalla a todos los participantes de, de nuestra charla y para presentar nuestra pantalla tenemos tres opciones la primera toda tu pantalla ¿Qué hacemos con esto al presionar nos aparece una ventana dentro de esta ventana presionamos la imagen central y presionamos el botón compartir entonces, a partir de ese momento, se puede observar, todos los participantes van a poder observar todo lo que vayamos realizando dentro de, nuestra, de nuestro computador, dentro de nuestra notebook, o de, de nuestra tablet, o de nuestro celular. Todo lo que se vaya realizando. La otra opción es una ventana. ¿En qué consiste esto? Al presionar, podemos seleccionar qué pueden estar viendo, eh, qué programas ejecutados en nuestra computadora pueden estar viendo los, nuestros participantes o pueden estar viendo nuestro navegador. O si tenemos abierto, por ejemplo, nuestro, el, nuestro, nuestro Word o nuestro PowerPoint, entonces podemos indicar que solamente se, se vea el programa PowerPoint que que estoy fijando en mi, en mi computadora, entonces y que no vean mi navegador. Entonces, a partir de esta opción podemos realizar esto. Y la tercera opción es una pestaña. ¿Qué quiere decir esto? De todas las pestañas que estén en mi navegador, yo solamente puedo hacer visible una determinada pestaña. Generalmente la que se utiliza es toda la pantalla, entonces se visualiza todo lo que se vaya realizando en la pantalla. y por último tenemos estos tres puntitos que significan más opciones presionamos y nos aparecen unas opciones que podemos ir eh, visualizando por ejemplo pizarra que es lo mismo que es para activar la pizarra virtual de, del google tenemos también eh, detener grabación en este caso se está grabando entonces por eso me aparece la opción detener grabación en el caso de que no aparecía y eh, de que no aparecía de tener grabación tenía que indicar aquí iniciar grabación luego tenemos cambiar diseño esto nada más es presionamos es cómo visualizar eh, cómo visualizar el diseño cómo ver a nuestros participantes dentro de nuestro google Meet. podemos verlo eh, mosaico enfocado a través de una barra lateral uno puede terminar aquí. Por ejemplo, podemos tener mosaico y aquí nos habilita número máximo de recuadros que se mostrarán. Entonces, por ejemplo, inicialmente tenemos 16. Al seleccionar mosaico, 16. Seleccionamos barra lateral, en este caso no aparece, no podemos mover esta opción. En focos tampoco. Automático, automático viene a ser mosaico. Seleccionamos mosaico, tenemos 16. En el caso de que resulte que dentro de la reunión tenemos más de 16 participantes entonces podemos aumentar nuestra vista si tenemos aquí solamente 16 participantes vamos a poder ver en nuestro diseño al aumentar podemos llevar esto más aquí fíjense tenemos 30 podemos aumentar hasta 42 podemos aumentar hasta 49 otra opción que tenemos es pantalla completa. Esto nada más lo que hace es que se visualice completamente la charla, que no se visualice nada del navegador, que no se visualice en pestañas. Para salir de esta opción, al activarla, presionamos el botón de escape. Otra opción que tenemos es la opción de cambiar fondo. Podemos agregar un determinado fondo a la hora de que eh, nos estén visualizando y dando nuestra presentación tenemos unos fondos definidos por la por el google Meet nada más es seleccionar uno de ellos hacemos clic y le damos en este caso me indica que la cámara está apagada entonces es necesario que active mi cámara está activada entonces allí se puede visualizar. Una vez que activamos, podemos ir seleccionando cualquiera de ellos para que veamos cómo va quedando nuestro fondo. Una vez que estamos eh, de acuerdo con nuestro fondo, lo que hacemos es cerrar aquí en la X y nuestro fondo, o sea, nuestro, nuestra imagen ya queda con el fondo que seleccionamos. otra acción que tenemos es subtítulo es para habilitar los subtítulos nos aparece la ventana y seleccionamos el, el idioma del subtítulo que queremos y presionamos aplicar otra opción que tenemos es eh, tenemos notificar problemas que, que consiste en para notificar o avisar de algún problema al soporte de google nada más presionamos entonces algún inconveniente que podemos ver con nuestro Google Meet, eh, algún inconveniente que suceda. Entonces, si queremos informar esto, aquí donde dice escribir comentario, directamente escribimos el problema y presionamos enviar. Y tenemos otro botón que es el de configuración, donde podemos configurar ciertas características, por ejemplo, en cuanto al audio y al video. En el caso de que tengamos más de un, eh, tipo de, de software de, de, de audio entonces podemos seleccionar uno de ellos lo mismo para el video, también podemos seleccionar en el caso de que tengamos eh, varios eh, varios drivers de video en el ya sea en el computador o en la notebook entonces podemos seleccionar uno de ellos presionamos la x para cerrar entonces estas son las la, los, los botones principales que, que uno puede visualizar ya sea como organizador y como invitado como organizador e invitado observamos estos botones los tres botones de micrófono de salir de la llamada de activar la cámara y también visualizamos este botón o el enlace de detalles de la reunión podemos eh, Activar, eh, levantar la mano. Tenemos para activar subtítulos y tenemos eh, algunas opciones como presentar. Tenemos la opción para presentar nuestra pantalla. Por ejemplo, en una cuenta, si, si somos eh, ya sea organizadores y e, eh, invitados, al presionar estos tres círculos no nos va a permitir la opción de grabar. Eh, para grabar es necesario que tengamos una cuenta de pago. Esa, son, esa es una de las características y durante el grabado, es durante, durante la realización de la reunión eh, para cuentas eh, gratuitas, la duración es de solamente una hora y hasta 100 participantes si nosotros como organizadores lo hacemos con una cuenta gratuita. Si lo hacemos, si nosotros organizadores lo hacemos con una cuenta de pago, entonces tenemos hasta 300 horas para poder realizar, 300 horas continuas de una charla para poder realizar. Y tenemos también la opción de hasta 200 participantes, 250 participantes que puedan participar en la reunión. Una vez que eh, se cumple la reunión, que finalizamos, lo que se hace es, salir de la reunión se presiona más opciones y se presiona detener grabación entonces luego ya se presiona el botón de salir de la llamada